poquito de eh, ver eh, formatos y que de verdad a los estudiantes, colegas nuestros, verdad, de la maestría en recursos humanos, de nuevo les digo bienvenidos, sean que lado nos hacen sentir de estar acá con ustedes porque no solo el hecho de estar sino de participar en el espacio y también de que hoy el tema, insistimos, es de mucha importancia porque es que se están dando muchas aristas, como dice don Juan Diego, muchas eh, muchos caminos que tenemos que tomar en cuenta que ya no es la gestión de recursos humanos de manera tradicional. Ahora esto nos ha obligado a los que estamos en la día a comprender mejor, más allá de la gestión del talento humano y es comprender cosas que hoy vamos a hablar de dos cuestiones como la legalidad, y la parte neuro, que esto es de mucha importancia porque ahora esto nos ha cambiado y mucho la era digital, la parte COVID, ahora el fenómeno este de las burbujas sociales y el home office se están transformando en criterios muy fuertes, muy difíciles de, de comprender, que para nosotros los que estamos en la empresa son retos y desafíos que nos hacen crecer en el día a día y nos destacan en ese sentido. Pero don Juan Diego, permítame decirle, a partir de este momento de ahí, el espacio es todo suyo y es un honor volverlo a tener en nuestra, en nuestro espacio Café Empresarial. Y Juan Diego, usted es hoy el dueño de la pelota. Perfecto, muchas gracias, maestro nuevamente. Sí, en efecto, bueno, creo que aquí lo primero sería empezar a hablar del tema de, de la motivación y para caer en el tema de la neuromotivación. Eh, la motivación, incluso, lo primero que hay que definir es la palabra misma. La palabra deriva de un latín que es motivus actio, que significa moverme hacia, o moverse hacia, generar una, un movimiento humano con una acción humana para alcanzar algo. Y, y la motivación como tal eh, tiene un circuito específico que se conoce como el circuito DAS. DAS quiere decir deseo, acción, satisfacción, o bien extrapolado a lo que sería neurociencia, vendría siendo de, eh, dopamina, adrenalina, serotonina. Básicamente un deseo de algo alcanzable, muy importante tiene que ser algo alcanzable, caso contrario pues básicamente no podría, no podría ser motivación, sino que sería un añoro, un sueño o incluso una obsesión de algo que no se puede obtener una acción que implicaría la aceleración corporal que es la adrenalina y la acción tiene que ser una acción, llamémosla gestionable por la persona, que la persona tenga cierto control sobre esa acción precisamente para poder llegar a la satisfacción final que sería el alcance de la meta que tenía en primer lugar, entonces si lo analizamos bien la, la teoría de la neuromotivación, que ya no es una teoría tan nueva, tampoco, ya tiene sus años, realmente se trae abajo incluso el concepto de motivación, motivación intrínseca y motivación extrínseca, porque desde el punto de vista neuro, la motivación se deriva como una curva de comportamiento. Recording in progress. Vamos, a, vamos a generar básicamente una curva de comportamiento basado en este principio DAS, donde la persona desde su parte más interna del cerebro, que se conoce como el sistema instintivo, Ahora, un paréntesis acá, cuando escuchen la palabra cerebro reptiliano, cualquier persona que hable de neurociencia, pueden salirse de la charla, cierro paréntesis. Se dice cerebro instinto, cerebro reptiliano. Eso es muy importante dejarlo claro. Entonces, ahí se inicia la motivación. La motivación se genera básicamente en una cuestión que se llama el área tegmental ventral, que lo que hace es generar ese deseo casi dopamínico, casi impulsivo, empieza a subir por el cerebro, eh, precisamente lo estábamos viendo en clases hace poco, el concepto del SARA, SARA es básicamente el sistema o un circuito de la motivación que se conoce como sistema activador reticular ascendente, y en, en, en simples palabras lo que hace es subir, o sea, se genera en el centro del cerebro, sube, pasa por el sistema emocional, pasa por la amígdala, que la amígdala lo que hace es llenarlo de emociones, pasa por una cuestión que llamamos el núcleo cumbens. que el núcleo cumbens lo que hace es dar un elemento de recompensa, valora la acción versus la recompensa, y la parte más fundamental de la motivación es que termina en, el, termina en el lóbulo frontal. El lóbulo frontal, básicamente, lo que hace es decir sí o no. El lóbulo frontal es el aburrido. El lóbulo frontal es el que te va a decir, bueno, está muy bien, pero, pero no lo haga porque está muy caro. Está muy rico, pero le va a caer mal y se va a engordar. No, no, no se lo como. sea, pues, al fin y al cabo, el lóbulo frontal es el que me dice que sí o no. Cuando entendemos que la motivación no es un sentimiento, sino que es una curva de comportamiento que es insostenible en el largo plazo, y que se termina con el alcance del deseo, entonces podemos comprender que realmente pueden haber factores externos que influyen en la motivación, pero la motivación es interna. ¿Por qué? Porque básicamente es una, un circuito de deseo, acción, satisfacción, dopamina, adrenalina, serotonina. Entonces, entendiendo esto, uno puede determinar, bueno, primero, el deseo tiene que ser alcanzable, la acción tiene que ser autogestionable por la persona, y la motivación se va a terminar en el momento que la persona alcance la motivación. Entonces, es muy diferente hablar de tener en expectativa a una persona a tener, a tener motivado a una persona. Si hablamos de motivación, quiere decir, tenemos que cumplir el principio de que cierra el circuito, el circuito termina y la persona puede empezar una nueva curva de motivación. Pero no podemos hablar de motivación teniendo en estado dopamínico, en estado de deseo, en estado expectante a una persona por todo el tiempo. Entonces, vean qué complejo que se vuelve esto. Primero, porque estamos hablando ya de, de, de, de datos biométricos, bueno, también es una cuestión muy interesante, ¿verdad? Cuando hablamos de neurociencia, no es por observación. O sea, yo puedo ver a una persona y decir que si volvió a la izquierda está mintiendo porque solo el lóbulo derecho, el hemisferio derecho, eso no es cierto. Esos son lo que llamamos teorías de aproximación o pseudociencia. Pseudo, Max, no es una mala palabra. La pseudo a veces la gente la ve como una mala palabra y pseudo realmente es que es paralelo, pero que no es. Entonces, cuando hablamos de pseudociencia, es aquello que tenga un método que no sea replicable y que no sea verificable. Entonces, por ejemplo, va a sonar un poco fuerte lo que voy a decir, pero temas, por ejemplo, como la programación neurolingüística, como la neuroobservación, temas como el, el neuroliderazgo por observación, son pseudociencias, no en el mal sentido de la palabra, sino en el sentido de que el método no es replicable, sino que depende mucho de la percepción de la persona. Cuando hablamos de neurociencia aplicada, hablamos ya de tecnologías biométricas, donde literalmente una tecnología te extrae datos cerebrales. Vean qué complejo que se vuelve esto, porque... Por ejemplo, un eye tracker que es un anteojo te ve las fijaciones hacia dónde vuelve a ver la persona. No tengo ni que preguntarle a la persona. Básicamente, el eye tracker me va a decir dónde volvió a ver. El encefalograma, que es quizás el más fuerte de todos, que literalmente son electrodos en la cabeza o un casco, de, me, me da una imagen de, la, de, de tu cerebro. Y, y ya hablar de, lo, de, de, de leer la mente ya no es ciencia ficción. O sea, yo perfectamente puedo ponerle es una pieza gráfica, puedo ponerle un programa de motivación de trabajo y ver qué partes de su cerebro se activan. Determinar qué lóbulos cerebrales se activan, determinar qué hemisferios se activan, qué partes de, de, del sistema emocional, qué partes de la, de la corteza frontal se activan y ver más o menos qué procesos neurales estás pasando. Aquí yo siempre pongo un ejemplo. Si se hace una pregunta directa y la persona empieza a contar la respuesta y se le activa la parte de los lados, que son los lóbulos temporales, tiene que ver un poco más con la memoria. Pero si se le activa la parte frontal se activa el córtex frontal o la corteza prefrontal y tiene que ver un poco más con la creatividad. Entonces, podría uno pensar que una persona que cuenta una historia usando su córtex frontal pareciera estar haciendo más uso de la creatividad. Ergo, pudiese estar no diciendo toda la verdad. ¿verdad? Mientras que usando los lóbulos temporales pudiese estar usando un poco más la memoria. Entonces, claramente aquí, entendiendo que la motivación no es un sentimiento, entendiendo que la motivación no es sostenible en el tiempo, que es una curva temporal de comportamiento y que se reinicia con cada nuevo deseo. Podemos entender eso ligado al uso de tecnologías biométricas, donde yo extraigo datos de la persona y todo muy lindo. Ahora uno dice, pucha, qué maravilla, qué lindo entender el cerebro y qué lindo como, como yo entiendo el cerebro de mis empleados. Y ojalá pidiéndoles ahí una prueba sencillita de eye tracker o de encefalograma, puedo saber qué piensan, bueno, más o menos ver qué está pasando en el cerebro y generar estrategias de motivación. Todo bien. Y la parte legal. Imagínense la invasividad a la esfera humana, a la esfera de la intimidad y a la esfera de la privacidad que hay en datos biométricos. ¿Ok? Entonces ahí es donde viene el otro tema, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, sí, está bien, ok, perfecto. Yo tengo una serie de datos, ¿verdad? Datos biométricos muy válidos, casi, casi absolutos, casi sin sesgo de respuesta, porque la persona no contesta, sino que se extraen. ¿Y dónde queda la privacidad? Dónde, ¿Dónde queda el, el bloque de legalidad acá y dónde queda la protección legal que tenga la persona? Entonces aquí entramos en dos conceptos fundamentales que es la esfera de intimidad y la esfera de privacidad. Derecho civil, que es derecho privado, derechos humanos y hasta cierto punto también claramente un derecho constitucional. Ese es el derecho a la esfera de la privacidad. Importante, eh, don Juan, toda esta parte porque hoy... Esto precisamente se está transformando en una serie de retos y desafíos para la parte de gestión del talento humano. Y uno se pone a ver que, bueno, hemos estado acostumbrados, ¿verdad?, como en la parte de la sociedad y la parte de la empresaria a cosas tradicionales, ¿verdad, don Juan? Desde el punto de vista que solo reclutamiento y selección, que solo entrevistas clásicas de empleo, que solo la parte, digamos, política de recursos humanos. Pero ahora usted nos viene a ilustrar uno de los temas más fuertes y es esta parte... ¿Cómo comprender, verdad, eh, la, el asunto de los tres cerebros, la famosa teoría de Paul McLean, verdad, que habla de esta parte? ¿Y cómo comprender eso en la, en el metabolismo mecánica de nosotros, los seres humanos, a la hora de emprender acciones internas? Porque eso que usted dice es muy importante, ¿verdad? Las acciones internas en la ejecución de tus actividades laborales, pero también viene otra parte muy interesante que yo la, la, la, la trato con a la legalidad, que es la parte ética, ¿verdad? Tus acciones éticas derivadas, desde el punto de vista de motivación, desde el punto de vista de pensar, desde el punto de vista de ser, eh, don Juan, porque esto es una de las cosas que hoy no son fáciles ¿verdad?, de manejar, más que digamos, ya los países y sí, los desarrollados han trabajado esto, aquí todavía nosotros estamos apenas empezando a ver esta cuestión, todavía apenas se habla de neurociencia, pero desde un punto de vista mm, muy importante, eh, vean por ejemplo que acá uno de los eh, a, eh, eh, part participantes acá del programa nos dice, que si entra en de un contrato laboral es eh, legal obtener eh, datos de la persona. Juan. ¿no? Sí, ese es un tema interesantísimo. Ahora, aquí, aquí antes de, de contestar directamente a la pregunta, me voy a permitir explicar brevemente qué podemos extraer. Entendemos claramente la motivación, ¿verdad? Entendemos que hay un deseo, que hay una acción, que hay una satisfacción. El tema para gestionar la motivación organizacionalmente es entender, bueno, primero, ¿cuál fue la, la, la región cerebral que activó ese deseo y cuál es ese deseo? ¿Qué situaciones está generando eso a nivel cerebral para que la persona se mueva hacia ese deseo? Y al final, si se alcanza o no se alcanza, que sería básicamente el tema de la serotonina, la satisfacción. Ahora, ¿cómo extraigo yo estos datos? ¿Cuáles son las posibilidades que la, la, la, la tecnolog las tecnologías biométricas me dan en este momento? El eye tracker, que es básicamente fijaciones. Entonces yo, con un par de anteojos, que ya ni siquiera son anteojos, ahora son, hay hasta software que te manda un enlace. Usted entra, le da clic, te calibra la cámara de la computadora, te muestra las piezas, y usted hace las fijaciones, y las fijaciones se van a un software o a un servidor. La segunda es la respuesta galvánica, un poco más invasiva. La respuesta galvánica implica ya mediciones como sudoración, como eh, dilatación de la pupila, son electrodos pegados en el cuerpo, ¿verdad? muchos incluso este, hasta, hasta las, en los dedos ¿verdad? para ver pulsaciones. Eh, es como el tataranieto del polígrafo, ¿verdad? pero mucho, más, mucho más, este, más, más, más profundo, porque incluso también de palpitaciones, sudoración, excitación, ¿verdad? temas como estos que realmente me dan datos un poco más invasivos. El, el, el encefalograma que sigue siendo para mí todavía el más invasivo de todos, porque el encefalograma literalmente te pegan electrodos o un, un casco en la cabeza y te extrae imágenes tal cual de lo que pasa en el cerebro. ¿verdad? Y me dice específicamente qué áreas se están se están tomando. Y tenemos algunos otros, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos este, las, ya las respuestas eh, bioquímicas que incluso ya son, con bueno, están más invasivas todavía, con mini, pun, mini punzadas, ¿verdad? Que te extraen y ven un poco ahí temas de, de, de, de minerales y químicos en la sangre, entonces, bueno, todavía más, más invasivas. Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí claramente hay una invasividad en la privacidad de la persona, ¿verdad? Y, y abre la rama a, a un nuevo concepto de derecho que es nada lo que hay, un mínimo, que es el derecho neural. El derecho neural ya no es un derecho a libre pensamiento. El derecho a libre pensamiento, por lo menos en países libres, lo tenemos. Y usted puede pensar lo que quiera y puede incluso decir lo que quiera, con las consecuencias del caso, pero puedes decirlo, ¿verdad? O sea, no hay ningún problema. El tema del derecho neural es la protección a que mi pensamiento sea de acceso privado. O sea, esto, esto, hablar de esto hace cinco años, usted, usted era loco. O sea, usted, usted literalmente está viendo mucho... mucho eh, mucho Marvel, mucho DC, ¿verdad? Muchos Avengers, porque está hablando de leer la mente. Pero ya, ya no, o sea, ya realmente yo sí puedo, con un par de pruebas, saber qué pasa en la mente de la persona. Y si yo sé, sé interpretar qué pasa en un cerebro, podría saber más o menos qué, qué piensa o qué siente esa persona. Entonces, sí se habla ya de la esfera de derechos neurales, que se derivan del derecho humano a la privacidad, el derecho constitucional a la intimidad, que es la esfera de intimidad, y claramente hay un derecho civil, que es el derecho privado. Entonces, ¿Qué se está haciendo en, en el país? Bueno, a nivel mundial, realmente es algo casi que solo Alemania, España, creo que Estados Unidos está regulando algo, tienen algo relacionado con derecho neural. En América Latina, Chile, en su proyecto de constitución, está contemplando ya un artículo que, que habla del derecho neural, pero apenas lo está contemplando. Y por supuesto, nosotros no tenemos nada, ¿verdad? por supuesto, no tenemos absolutamente nada. Lo más este parecido que tenemos es la ley de protección de datos o de la persona frente al tratamiento de sus datos. Y habla de los datos sensibles. Un dato sensible estaríamos hablando, por ejemplo, eh, el estado civil, la edad, este, el número de teléfono, si, si es que es privado, la afiliación política, preferencia sexual, etcétera. Este tipo de cosas, verdad, que son datos sensibles. Los datos financieros también se consideran incluso una categoría por aparte. Yo me no puedo pensar, bueno, ¿qué más sensible que datos biométricos? O sea, más allá de eso, creo que no hay nada, porque ya estamos hablando de tú accionar como ser humano, ¿verdad? Entonces es bien complejo. ¿Qué se usa? Se usa un consentimiento informado. Usted para hacer cualquier tipo de investigación, en este caso ligado a lo que sería internamente a nivel de una empresa, para evaluar motivación o evaluar incluso eh, eh, hasta, hasta evaluar conducta interna, ocuparía un consentimiento informado. La pregunta del millón aquí es si realmente un consentimiento informado, la persona entiende qué tipo de datos le estoy pidiendo. Yo no le estoy preguntando nada. Yo lo estoy sometiendo a una prueba casi de carácter médico. <risa> porque son tecnologías que se derivan de las ciencias médicas que han sido extrapoladas a la parte conductual. Entonces, vean qué complejo. ¿Se puede pedir esto en un contrato laboral? Yo diría que no. Yo diría que no, porque, primero que todo, cada prueba debería tener un consentimiento informado. Y no, no, no ha habido problemas todavía en el país, no hay, no, no hay jurisprudencia, no hay nada tal cual, pero en el momento que una persona se oponga a un dato de estos, y claramente, estoy casi seguro que los tribunales lo que van a decir es que el consentimiento informado no es suficiente, sino más bien se ocuparía ya un consentimiento razonado. Y la diferencia entre un consentimiento informado y uno razonado es que debe haber una previa reunión con una explicación hacia la otra persona, donde incluso debe haber un abogado de la otra parte, para que entienda realmente qué son los datos. Y no se tome mal, yo soy muy pro de este tipo de tecnología, me encanta la investigación en esta, en esta área, pero también por otro lado, mi parte de mi parte, eh, jurídica, no me deja tampoco de, de, de dejar de, de analizarlo. Vamos a llegar a un momento donde realmente creo que sí se va a tener que regular, porque si no se van a prestar para muchas cosas. De, va a llegar un momento donde pueden haber tecnologías por escáner que ya se están trabajando, que solamente por la, vi, por la visión pueden ver incluso hasta ciertas áreas de activación cerebral. Entonces, como les digo, esto hace 10 años era ciencia ficción. Eh, Minority Report, no sé si se acuerdan de una película de Tom Cruise, era la sentencia, que eran unos escáneres que con los ojos básicamente te, te detectaban. Ya eso no es descabellado, ya o sea, eso no es descabellado como tal. Entonces nos remite a otra ley, que es la ley de investigación biomédica, ¿verdad? biomédica y bioética. Y bien lo, lo decía Don Max, hay un tema de ética. Lo más que me dice la ley de protección de datos es que puede guardar los, los, los datos sensibles por un periodo que va entre tres y cinco años, dependiendo del tipo de datos, pero no me hace referencia a datos biométricos. Claramente, cuando la ley se creó, no contemplaba ese tipo de cosas. Y, y en el derecho es muy curioso porque el derecho siempre yo me acuerdo de los primeros cursos nos decían y yo como investigador siempre me, me, me chocó mucho esa frase que decían pasa el fenómeno y el derecho nunca va antes, el derecho va después o sea el derecho viene a arreglar el, el problema y usted como investigador no es al contrario trata de como ir adelante previendo que pase el fenómeno verdad entonces vean que complejo entonces ¿qué pasa en este momento? vamos a llegar a un punto donde es mi, mi parecer que creo que para hacer este tipo de cosas ya no solamente se va a ocupar un consentimiento ni siquiera razonado sino ya un comité de ética, y un comité de ética donde ya estamos hablando de profesionales en ciencias de la salud, por lo menos uno en ese comité, un profesional en derecho, y claramente en este caso, por ejemplo, en el caso de motivación, un profesional en recursos humanos, donde la persona realmente eh, dé el consentimiento razonado, pero también el comité lo vaya a, a, a aprobar, porque qué complejo, ¿verdad? estamos hablando de datos que son realmente, qué más sensible que una fotografía de tu cerebro. Eh, eh, don Juan, vea toda la gama de situaciones que usted nos está presentando en este momento y se queda uno pensando, ¿verdad? Para pensar en muchas cosas no es nada fácil porque hay un tema que involucra tanto la parte derecha como la parte empresarial y lo que usted dijo hace un momento muy importante porque así se hablaba aparte del hecho de que es después de la situación, no antes del fenómeno, y esto es uno de los temas muy difíciles a veces de manejar a nivel social, porque también viene otro tema acá que en Costa Rica nosotros tenemos que enfrentar, y yo sé que usted como abogado lo ha visto también, y es la parte dura y los que están acá de recursos humanos es uno de los temas que nos ha cambiado mucho la parte empresarial, que es la reforma procesal laboral, que tanto también la creación de una reforma procesal laboral involucra un alto impacto en este tipo, no solo de prácticas eh, de Don Juan, sino como esto también desde el punto de vista del capital humano, bueno, en este caso el personal en las empresas, puede crear una serie de suspicacias susceptibilidades, porque yo sé que esto se presta para un montón de aspectos que son súper delicados, y digamos desde este punto de vista que tanto la legislación está tal vez no solo anuente sino que haya situaciones que puedan, por decirlo así no digo sensibilizar, sino que no afecte tanto al personal, don Juan, las empresas. Sí, muy buena pregunta, verdad. Nuevamente, nosotros hacemos un código de trabajo que es, si usted revisa de hecho, el código de trabajo, si más no me equivoco, el número de ley, la 2 Así, literalmente, si no me equivoco, es el número dos. Se ha reforzado, se ha renovado y obviamente se ha, se ha este... Eh, actualizado mucho, ¿verdad? pero hay cosas que están bastante bastante antiguas todavía tenemos una legislación laboral que cumple básicamente tres principios que son como digamos, hay más principios pero son muy importantes en, en, sobre todo en este tema, que es el principio primero de indubio pro operario ¿verdad? o indubio pro reo por aplicado al derecho laboral que es, en caso de duda siempre se beneficia a la parte débil que es el empleado, segundo principio, principio protector, que incluso el Estado tiene que darle dependiendo de lo que gane la persona un abogado al, al, al empleado ¿verdad? En, en un proceso laboral y tercer principio, la inversión de la carga de la prueba. Usted como empleado, lo que dice casi que se presume como cierto. Y le toca al patrono probar lo contrario. Entonces aquí, al usar datos biométricos para temas de motivación o temas de cuestión organizacional, uno pensaría, hay tres momentos. Un momento de contratación. ¿Qué pasa si yo para contratar a una persona le aplico datos biométricos? ¿Cierto? Ok, entonces... Yo podría ver si la persona me está mintiendo, bueno, por lo menos qué parte del cerebro se está activando cuando le hago una respuesta, ¿verdad? Puedo medir su capacidad de trabajar bajo presión con respuesta galvánica. Puedo, no sé, puedo incluso ver fijaciones de, de, de, de, de los ojos en términos de ver una pieza gráfica si es que me interesa, ¿verdad? Vamos a ver, ¿es legal eso? Vengo, pucha, qué complejo, ¿verdad? De derecho privado, todo lo que no está expresamente prohibido es permitido. Ok, nada me prohíbe expresamente usar tecnologías biométricas, pero por otra parte, si no me equivoco, es el 417 del Código Laboral, no me haga mucho caso con el número, pero es el, de, el artículo que habla de discriminación, ¿verdad? Que habla de todos los tipos de discriminación y al final dice, y otros. Entonces, si yo no contrato a alguien porque en una prueba biométrica no manejo bien la presión, y me parece que hay un tema de discriminación, ¿verdad? Entonces, ahí hasta cierto punto, nuevamente, se ocuparía o un comité de ética o un consentimiento razonado para poder aplicar una prueba de estas en contratación. Primer momento. Segundo momento, contrato a la persona. Dentro del contrato laboral, digamos que ahí metimos por debajo la cláusula de que se tiene que someter a pruebas biométricas y todo el mundo feliz y contento, se hizo un consentimiento razonado, se protegió, se blindó el contrato y en efecto lo logramos poner. Y con esto yo hago una prueba de evaluación del desempeño, ¿verdad?, entonces yo, por, por ejemplo, un, un momento aleatorio, pongo un encefalograma a medir, ¿verdad? A ver qué parte del cerebro está haciendo, usando la persona cuando hace su trabajo. Y no sé, se me ocurre muy, muy hipotéticamente, ¿verdad? ¿Qué pasa si la persona de, haciendo su trabajo, intensamente con un eye tracker, está viendo para otro lado mientras que no atiende a una persona, ¿verdad? Ya podría uno pensar que cosas como esas, bien argumentadas, bien estructuradas, con un modelo eh, experimental bien hecho y con un, con un experimento bien diseñado, podrían eventualmente ser pruebas. Nuevamente, ¿qué pasa con esa prueba? Esa prueba se puede traer abajo, lo que llamamos prueba espuria, porque la forma de recabar la prueba no tiene una base de legalidad. ¿Cuál es la base de legalidad aquí? Se está invadiendo la privacidad de la persona. Ya hay jurisprudencia que dice que el patrón no puede revisar el, el correo electrónico del, del empleado. Ahora imagínense revisar el cerebro. O sea, es cuestión de tiempo para que una jurisprudencia salga y diga, no, eso, esa prueba no se puede tomar. Entonces... Sería buenísimo como prueba, porque es prueba científica, prueba técnica, prueba, en derecho la llamamos Iure et de Iure, que no, que no admite prueba en contrario, salvo que sea de igual magnitud. Entonces, esto es así hasta que usted de igual magnitud me pruebe lo contrario. Entonces, se llama Iure et de Iure. Entonces, la prueba como tal sería fenomenal. Para, incluso para un despido sin responsabilidad, usted podría utilizar este tipo de pruebas. Pero si yo estuviera al otro lado, lo primero que argumentaría sería que es prueba puras eso invade la, la, la, la intimidad, la privacidad, que es constitucional y entonces me traigo abajo la prueba. Y la otra sería ya, ¿qué pasa si despido en tercer momento? Si despido a la persona, argumentando este tipo de pruebas, claramente la persona me va a demandar como patrono, nuevamente por el principio de prueba espuria verdad que es un, una prueba que invade la, la, la intimidad de la persona. Y segundo, cuidado, cuidado, si no, hasta podría perfectamente, en vía eh, separada, plantear una denuncia por daños y perjuicios, porque yo invadí su privacidad, ¿verdad?, si yo le, eh, le invado el correo electrónico, aunque sea el correo, el correo laboral, ya hay jurisprudencia que dice que el patrono tiene que cumplir o tiene que pagar por, por el daño que eso pudiese causar. Ahora imagínense una, una demanda contra un patrono de un empleado que fue despedido por un tema de biométrica, eh, Claramente ahí lo van a demandar por daños a la, a, la, a, la, a la intimidad, por invasión a la privacidad, perjuicio moral, perjuicio social, daño psicológico, de bueno, todo lo que usted puede inventarse. ¿verdad? Entonces se abre un portillo un poco peligroso. Si me preguntan a mí, me parece que sería fenomenal poder utilizar ese tipo de prueba para todo, para evaluación del desempeño, para estructurar estrategias, para gestionar motivación en el trabajo, porque entonces quizás ahí sería un poco más sencillo, porque usted toma prueba no para despedir a nadie, sino toma prueba para ver qué motiva a la gente y con esta prueba pues generar estrategias, ¿verdad? Creo que eso sí estaría un poco más, más sencillo. Pero nuevamente, una persona que se oponga, el uso de las tecnologías, pues, tiene todo, por lo menos con la legalidad que tenemos y lo que es legalidad que tenemos ahorita, me parece que tiene todo el argumento para, para decir que no tiene por qué someterse a, a ese tipo de eh, Bastante fuerte, eh, eh, Don Juan, porque sí, muy cierto. Ahora lo que usted hablaba del artículo, eh, como tal, ahí le agradecemos a Luania Pérez que nos dice 404. Muchas gracias, Luania. Que está siempre con nosotros aquí conectada y un cordial saludo y muy bien esto porque sí, es muy amplio y son muchas aristas las que se presentan, ¿verdad, don Juan? Porque es que son factores, dice uno, emocionales, como se lo expuso al principio, factores psicológicos, factores personales, factores de... Eh, pueden haber muchos factores intrínsecos dentro de la persona, su pensamiento, cerebro, reacción, porque yo voy a esa parte también, reacción, que es un tema que aquí todavía nosotros en Costa Rica apenas estamos empezando a ver y como usted lo dijo en un principio, uno recuerda películas de la Marvel, recuerda uno películas como Matrix y que se hablaba de ese tema desde el punto de vista de la inteligencia artificial y viene otra parte muy interesante que también es la inteligencia artificial como tal, como esto nos está cambiando, el tema de Análisis de la persona en todo su expresión, en el amplio sentido de la palabra, y cómo eso, digamos, cuando se es eh, director o directora de un departamento de gestión del talento humano, deberíamos de verlo como un tema muy de que pueda ser un aliado perfecto, pero sabemos que hay cosas que son muy difíciles, como usted las mencionó, ¿verdad? Entre de la parte legal y de la parte expuria, ¿verdad? La invasión a la intimidad de la persona, la invasión a la parte... Eh, bienestar del ser, verdad, la parte de mm, admisibilidad para este tipo de pruebas, porque yo me recuerdo que lo, de los antecedentes de todo esto de nos podemos hablar del polígrafo que el polígrafo ha sido esto y un tema en Costa Rica que se ha convertido en mucha polémica en muchos sectores y es cierto que hay empresas que lo aplican porque sí sé ahí de que hay empresas que lo aplican y que es un tema delicado donde le dicen a la persona, no se preocupe, se nos expone al tema como tal incluso hay otras prácticas que han venido a anteceder a estas que yo me recuerdo que es cuando también se incluyen equipos de psicólogos o de psicólogas, en las famosas hay paredes, ya sé, ¿no? las paredes de doble espejo cuando hablamos de procesos de entrevista y que están analizando, evaluando los candidatos. Y yo sé que esto es un tema súper, súper delicado, pero de, eh, desde esta parte, ¿cuál? yo lo veo así. ¿Qué tanto? Porque vamos a ver dos sectores, tanto la parte estatal como privada, estarán conscientes y preparados de esto, porque una cosa es el Estado con sus leyes y otra cosa es el sector privado, que yo digo, no lo puedo ver solo a nivel general, sino verlo desde ese tipo de aristas y si vamos al sector pymes, todavía más fuerte el asunto. Y si es el, la parte de la empresa familiar, bueno, ¿qué pasará con esto? ¿Y cómo estos sectores que estamos exponiendo eh, podrán entender o canalizar este detalle, un Juan? Correcto. Sí, muy buena pregunta. Ahí, Max, nada más para, para, para el tema del polígrafo. Hay un tema que yo también, siempre lo utilizo. No sé si sabían, pero el, el inventor del polígrafo es el inventor de la mujer maravilla. Y si usted analiza wow. el... El lazo de la verdad, verdad, el lazo de la Mujer Maravilla, lo que hace es pues, forzar a la gente a decir la verdad. Curiosamente, el que inventó el polígrafo, inventó después de la Mujer Maravilla. El polígrafo, en efecto, ¿verdad? en Costa Rica, uno siempre ha pensado, y todo el mundo se ha preguntado por qué en juicios penales, o, bueno, o, o en juicios en general, por qué no usan el polígrafo. Si se supone que es una validez, pues, se puede vencer, claramente, se puede, se puede, usted entrenado, puede vencer el polígrafo, pero, pero sigue siendo prueba técnica, ¿por qué no se usa? Es muy sencillo. Hay un, un artículo en la Constitución de que habla que nadie está obligado a declarar en contrario, o sea, contra sí mismo. Nadie está obligado a, a, a, a autoinculparse, por llamarlo de alguna manera. Entonces, declarar bajo un polígrafo o contestar bajo una prueba poligráfica implicaría que, o sea, interpretado de esa manera, implicaría que estás declarando en tu contra. Entonces, por un principio constitucional es que no se puede utilizar. Si eso se aplica para efectos del polígrafo, que es el tatarabuelo de todas esas tecnologías, ¿verdad?, Ahora imagínense en lo que aplicaría para esto, ¿de que más allá de que me, me tome una prueba con un encefalograma, un, me falta una tecnología que es el, face, el, el lector de, de, de expresiones faciales, también ¿verdad? Que es otra tecnología utilizable. Entonces claramente hay un principio, por eso decía, constitucional de la no in, autoinculpación, donde entonces yo estas tecnologías con un recurso de amparo básicamente, ¿verdad? de, de invasión a la privacidad, por principio de autoinculpamiento, autoinculp, eh, me las traigo abajo. Me las traigo abajo y la prueba, no la tecnología como tal, sino la prueba que podría recabar de ahí. Entonces, sí, en efecto, ¿verdad? Si nos vamos al sector público, peor la cosa, ¿verdad? En el sector público aplicamos el principio de legalidad. El funcionario de derecho público solamente puede hacer aquello que está expresamente dicho por ley sin poder extralimitarse de sus funciones. O sea, literalmente usted haga lo que le toca <risa> haga lo que le toca nada más y con justa razón, porque si haces más, incluso te pueden demandar por extralimitarte las funciones. O sea, está bien. Entonces, salvo que la ley cambie, la ley de administración pública cambiar y diga que se permite expresamente el uso de tecnologías biométricas, ahí no le veo por dónde. Eh, ahí sí está muy difícil porque el principio de legalidad sería lo primero que se argumentaría. Si no lo dice, si la forma de llevar un debido proceso laboral en el sector público no implica abiertamente y expresamente que se pueden usar estas tecnologías, entonces ni siquiera valdría la pena molestarse. O sea, lo primero que te van a decir está fuera del principio de legalidad, no podés utilizarlas Entonces pues ahí creo que ni siquiera... Ni siquiera Habría que cambiar primero el, el, el, el, el, el articulado de la ley de, de administración pública para poder entrar por ahí. En sector empresarial, aplicaríamos privado, aplicaríamos entonces el principio de autonomía de la voluntad, que es el principio de derecho privado. El sujeto de derecho privado puede hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido por ley, siempre y cuando no afecte el orden público o a terceros. O sea, en español usted puede hacer lo que le dé la gana, siempre y cuando no joda nada. Así en buen español para, qué? para que quede claro. Este, entonces, en empresa privada pareciera que sí, ¿ok? Pareciera que sí, pero vean que el mismo principio dice, sin afectar a terceros ni el orden público. Entonces, cuando nuevamente aplicamos una tecnología que cae en un principio de, de inconstitucionalidad por eh, autoinculpamiento o por invasión de la privacidad, vamos al principio nuevamente y se me puede caer por un tema también de recurso amparo, ¿verdad? Tendría que estar muy bien argumentado el consentimiento razonado, tendría que estar... Bueno, si uno quiere sobreprotegerse el comité de ética para poder utilizar estas, estas tecnologías, de hecho en investigación en universidades para poder aplicar estas tecnologías, sí hay un comité de ética, ¿verdad? Donde hay una profesional de ciencias de la salud, un abogado y por lo menos uno o dos del área que se está haciendo la investigación. En esto, Max, también siempre se habla de que es muy caro, ¿verdad? De que son muy caros y que por eso no se puede aplicar. Vean, realmente, como les digo, el, el, el eye tracker ya no es, ni siquiera hay que comprar los antiguos. Ahora lo que compras es un software que puede va valer 1.500, 2.000 dólares, tal vez todo el software con toda la licencia y todo, y te da para hacer n cantidad de pruebas. Usted hace las piezas gráficas, manda el enlace por la misma cámara de la persona, la persona llega, calibra la cámara, o sea, el mismo software lo hace y te manda los datos, ¿verdad? Entonces es bastante barato. Ya incluso tecnologías un poco más invasivas como lo es el, el encefalograma o, o, el, o la galvánica, este, tampoco, o sea, estamos hablando de que pueden valer 4.000, 5.000 dólares. Uno diría, bueno, para una pyme está muy caro. Me parece más caro salir al mercado con un producto que no se va a vender. Y, o, o contratar un estudio de mercado basado en encuestas que te va a costar 6 mil dólares y te van a decir probablemente lo que usted ya sabe, ¿verdad? O, o te van a decir lo que la persona contestó en ese momento. Que lo que la persona contesta en ese momento, tenemos que partir del principio que la gente en encuestas miente, ¿verdad? O miente o contesta muy rápido. Entonces siempre hay sesgo de respuesta. En estas tecnologías no, ¿verdad? Entonces, realmente, yo incluso pensaría que a nivel de, de, de pequeñas empresas, a nivel de pymes, pucha, qué, qué bueno sería utilizarlo, porque de, de cada 10 empresas en Costa Rica, al año 8 quiebran, ¿verdad? De cada, de, de, de cada 10 pymes, 8 quiebran al año. Y muchos por lo mismo, porque todo es por intuición, ¿verdad? Todo es porque es que yo creo, es que yo sé que esto se va a vender. ¿Cómo es la frase que, que decimos los chicos? Háganme caso, yo sé por qué se lo digo. Bueno, en, no, pues no, en, en ciencias empresariales creo que no, creo que quitamos que. Replicar o usar el sistema o el principio de, de verificación científica y replicabilidad, que es básicamente poder replicar. Algo. Entonces, me parece que no. Interesante el tema del, del sector público. Te confieso que no lo había visto de esa manera, pero, pero viéndolo así, creo que no hay por dónde, porque habría que empezar por cambiar el, el reglamento que autorice expresamente el uso de este tipo de, de tecnologías para gestión organizacional. Eh, eh, Juan, sí, precisamente yo le mencionaba este tema del sector público porque uno a veces ve las cosas muy general claro, no malinterpretemos lo que estoy diciendo sino que yo lo digo porque siempre uno ha estado acostumbrado a ver los temas a nivel general pero Costa Rica cuando, bueno si yo, yo que hemos andado por varios sectores se encuentra uno en ciertos puntos, eh, a veces uno nos espera ciertas cosas y cuando yo toca la parte estatal es importante eh, verlo así porque sí, te hacen, uno se encuentra sectores desde ahí, la parte sindical la parte eh, cuestión de, de recursos humanos, la parte legal, la parte de servicio civil, empezar a ver todo lo que se depende de la institución, ¿verdad? Porque, claro, habrá que ver si es eh, institución autónoma, semi-autónoma, empezar a verle cuestiones del servicio civil, empezar a ver cuestiones de contratación administrativa, las cuestiones de la ley de administración pública, si queremos, bueno, dar más a profundidad, ¿verdad, Juan? Porque es que son tantas aristas que se encuentran ahí que uno no sabe. Si usted dice vamos a tratar de meter esta teoría y lo primero es que te vas a encontrar un grupo dentro de la misma institución que te va a decir, un momento pasa esto y esto y esto y esto y nos vamos a una huelga y nos vamos a una rebelión porque esto no puede ser los derechos del trabajador, entonces vienen una serie de cosas interesantes que en privado yo lo veo digamos que es un poquito más manejable hasta cierto punto, pero pasa que también es un tema delicado por un tema como vamos, la, la privacidad la parte el ser humano, la parte de tus pensamientos, la parte motivacional y yo eh, y estoy de acuerdo. Hay herramientas con las cuales tenemos que implementar para mejorar mucho la gestión de procesos. Ya estamos en tiempos de inteligencia artificial, ya estamos en tiempos de revolución industrial 4.0. Es una realidad. Mucha gente me ha dicho en la calle y qué es eso? Como que revolución industrial? No, ya la tenemos aquí. La pandemia nos aceleró más de eso. Y nos está diciendo hasta incluso, vea, eh, eh, Juan, y yo sé que usted lo maneja a la perfección, igual acá los, eh, eh, los colegas que tenemos eh, conectados en el espacio, que esta parte, eh, o sea, a nivel de gestión del talento humano, ustedes lo saben muy bien, que el tema este de lo que es hoy la virtualidad, nos ha cambiado muchas cosas desde las entrevistas virtuales. Ya uno hasta una entrevista virtual empieza a detectar muchas cosas, ¿verdad? En un candidato, en una candidata, en una videoconferencia, por así decirlo. Incluso con los exámenes que se hacen online. Y yo sé que ya esto ya es parte de las prácticas que se nos dan. Pero hay otra parte muy interesante también. ¿Qué tanto este, este, este nuevo enfoque de Don Juan nos puede ayudar también a comprender la parte étnica, antropológica y sociológica de las personas en una empresa. Ya usted manda un mensaje a lo que yo le quiero decir. Porque no es solo pensar en el recurso humano como tal, sino que yo lo vería más allá también desde el punto de vista cómo una etnia o una persona que tenga ciertos orígenes étnicos se comporta de una forma y qué tanto eso también puede afectar el desempeño de la organización. Sí, muy buena pregunta, excelente. Vamos a ver, bueno, aquí primero que todo, la, la parte principal, o sea, lo que cualquier laboralista a nivel de derecho diría, es, esa pregunta no se hace. Así, eso sería lo que cualquier abogado laboralista diría. Ahí claramente, o sea, con solo el hecho de plantear la pregunta, se parte de una hipótesis que sería que hay diferencias por etnia. Desde el punto de vista jurídico, estrictamente, eso ya caería en un tema de discriminación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ahí se pierde la discusión, ¿verdad? Entonces ahí se, se perdería como lo, lo rico de discutir. Pero desde un punto de vista jurídico, sí, sí, claramente, estaría en una abierta discriminación por el simple hecho tan siquiera de plantear la posibilidad de que por el tipo o etnia o raza o como quiera llamarse, eh, haya una diferenciación en la persona entonces desde el punto de vista de recursos humanos creo que eso ni siquiera podría tomarse menos en el sector público, nuevamente el principio de legalidad el sector privado creo que habría como que replantear un poco el, el, la forma de hacerlo y tal vez estructurarlo, vamos a ver yo puedo hacer una investigación vía tecnologías biométricas en tecnologías biométricas se llama por neurosegmentación, que es básicamente por División de rasgos que pueden ser rasgos fisiológicos, pueden ser rasgos eh, étnicos, pueden ser rasgos etarios, pueden ser rasgos incluso conductuales. O sea, yo perfectamente puedo dividir grupos desde un punto de vista de conducta, desde el punto de vista de, eh, llamémoslo, de fisiología. Okay. Pero esa información no puede salir. O sea, esa información yo la puedo tomar y yo la puedo interpretar. Vamos al mismo principio, ¿verdad? Si la persona se da cuenta para qué se utilizó, si, si, si se usa bajo el principio de inconstitucionalidad, podría ser declarado inconstitucional. pues. Pero en efecto, eh, sí hay estudios Max, eh, Max que, que han probado, no, no por raza ni por etnia, y si los hay, los desconozco, pero sí por, por sexo. O sea, por sexo sí se han, se, han, se han planteado estudios organizacionales biométricos, donde incluso se evalúa productividad por sexo, se evalúa productividad por estado civil, o sea, que es un, básicamente un rasgo, llamémoslo, sociológico-civil, ¿verdad? Se evalúa productividad por cantidad de hijos que tenga la persona. Y desde un punto de vista biométrico, esos estudios sí existen. Bajo esa lógica no sería ilógico, valga la redundancia, pensar o extrapolar que podría hacerse por etnia, ¿verdad? Y bueno, aquí no hay que malinterpretarlo, o sea, básicamente una persona de raza blanca, de raza negra, una persona asiática, una persona europea, una persona suramericana, incluso hasta por país podría uno, ¿verdad?, yo ahorita, de hecho, eh, hago ir un pequeño comercial, Estoy, tengo la oportunidad de, de estar dirigiendo una tesis de, de una universidad pública, de doctorado, de una, de las, para mí la, de las profesionales más capaces en, en investigación biométrica en el país, y precisamente están haciendo un estudio del etnocentrismo en consumo de cerveza desde un punto de vista biométrico, nicaragüenses, costarricenses, estadounidenses y mexicanos. Y ya tenemos unos datos previos donde vieran qué interesantes los, los resultados, y ahí no hay un tema de discriminación, ¿verdad? meramente investigativo, entonces es válido, plantear hipótesis desde un punto de vista investigativo, totalmente ilegal desde un punto de vista laboral, o sea, desde un punto de vista legal. O sea, no podríamos tan siquiera, tan siquiera con la legislación que tenemos en este momento, con la coyuntura que estamos y, y con, con la forma en que la gente malinterpreta todo en el país. A veces, verdad, hablar de eso a nivel empresarial creo que sería de dar paso a que nos demanden solo por el hecho de y recordando que incluso ahora ya a la hora de contratación hay responsabilidad no solamente de la empresa, verdad, sino de la persona que contrata. entonces, si yo en una entrevista se me ocurre hacer una pregunta de estas o se me ocurre usar una tecnología pensando en temas de raza y lo digo, la persona que estoy contratando, aún sin ser colaboradora o empleada, este, me va a poder demandar a la empresa y a mí como persona que estoy contratando. Entonces sí, sí, claramente. Pero como te digo, sí existen estudios verdad por sexo, por estado civil, por cantidad de hijos, por edad que también por edad es discriminación. Hacer un estudio por edad es discriminatorio. A ver, ver productividad por edad desde el punto de vista del derecho laboral es totalmente discriminatorio. Entonces, sí, es muy interesante. De hecho, este, en, en los que nos acompañan hoy tenemos una persona que es sociólogo, Milán creo que por ahí de hecho puso que, que excelente pregunta y, y sin duda, ¿verdad? es una, una pregunta donde la parte sociológica no deja de ser fundamental. ¿Y qué más sociológico que la parte neural a nivel de la persona? Entonces, da paso para mucha discusión también ese tema. Sí, no, muy fuerte, eh, eh, Juan, porque es que eh, eh, la hacía porque precisamente hay cosas a veces que la gente no ve, no contempla y siempre, bueno, usted y un servidor y todos los que están acá con nosotros, bueno, hemos estado acostumbrados por años, ok, le hace a Wollander, le hace a Scott, le hace a Snell, le hace a Chavinato, y está bien, es cierto, hay que tener una base en su principio uno como estudiante, pero ya llega un momento, en que la sociedad evoluciona, evoluciona el mundo. Y al ver estas cosas, uno va más allá. Y yo siempre he sido de esa línea, que comprender la fuerza laboral no es nada fácil. Yo sé que los que están acá lo viven porque también son parte de la, de la población económicamente activo. somos Porque cómo comprender a veces también otra cuestión que viene todavía más delicada el caso, eh, Juan, y lo digo así. Vea, por ejemplo, y que no, tampoco quiero que esto sea malinterpretado porque yo también me enfoco mucho en la importancia del ser humano como tal. Entonces, cuando hablamos de esta parte técnica viene otro factor interesante y ahora viene la parte de inclusión en las empresas. Y desde el punto de vista de inclusión, viene otro tema que es la parte... En este caso, bueno, eh, diversidad de género, igualdad de género, viene la parte inclusión de personas con discapacidad, que ahora viene este tema de la famosa ley, ¿verdad? 7600, que ya de unos años para acá la hemos tenido que incluir. Entonces también comprender esa parte qué tanto este tipo de estudios desde el punto de vista legal y neuromotivacional podrán servir también para comprender a veces la función metabólica de una persona que presenta ciertas características. Por eso lo digo, cuando vemos situaciones como, por ejemplo, yo sé que es un tema delicado, el trastorno bipolar, la parte Asperger, la parte Chabón, que es un síndrome muy interesante, eso sé que han sacado películas, el síndrome Chabón, el síndrome del sabio, y cómo comprender esas personas en su desempeño en la parte laboral, Qué es lo que muchas empresas no han podido entender en ese sentido a la hora de verlos en su desempeño. Sí, bueno, ahí ya a mí se me sale un poco ya de las manos, porque ya estamos hablando más de temas médicos, verdad, pero no, no, no, podría, no podría decirte ya en temas específicos de patologías lo que puede pasar. Pero sí, sí te, puedo, te puedo comentar, y eso sí, con conocimiento de causa, que, que un estudio a nivel de tecnologías biométricas, a nivel de motivación en organizaciones, sí logra identificar las causas de la motivación. Y si hemos tenido chance, es decir, yo tuve chance de participar en uno donde, donde básicamente podíamos, teníamos personas con ciertas habilidades diferenciadas, ¿verdad? Donde sí tenían motivantes diferentes. Entonces sí, por lo menos en ese caso, si lo, si lo encapsulamos en ese caso, sí podíamos ver ciertas diferencias, ¿verdad? Nuevamente, la información se usa para efectos de investigación, nunca para, nunca para efectos de, de despido, ni para efectos de promociones, nada por el estilo. Pero si yo logro entender eso, si yo logro realmente extrapolar las, los factores motivacionales dependiendo de una condición específica de la persona, claramente me da, me da chance de gestionar estrategias un poco más individualizadas. En RH pasa algo que, que yo, yo lo entiendo como, bueno, yo lo, lo, yo lo digo, en palabras mías, como el síndrome del generalista, ¿verdad? Uno ve que, que, que hay ese puesto de generalista de recursos humanos, y realmente en recursos humanos creo que de todas las ramas de la administración es la que menos general debería ser, porque se está tratando con personas, ¿cierto? Todavía con clientes uno eventualmente puede más o menos trabajar con promedios de estándar, varianzas, ¿verdad? Y más o menos trabajar ahí un promedio de, de conducta. Pero con colaboradores realmente no deberías trabajar con, con generalidades. Entonces cada persona es diferente y cada persona te va a generar datos biométricos diferentes. Claramente una persona, por ejemplo, que está en silla de ruedas, el hecho que haya una rampa lo va a motivar más que una persona que pueda caminar, ¿verdad? Entonces algo cosas tan, tan lógicas, tan sencillas como esas, que no deberíamos utilizar datos en, en, de manera generalizada. También, también sí hay un par de estudios ¿verdad? que, que, que muestran, por ejemplo, que los, los factores motivantes, que aquí sí podemos hablar de factores externos, pero factores motivantes y no la motivación como tal, sí pueden variar, obviamente, dependiendo de la condición fisiológica, sociológica o civil de la persona, de lo que hablamos ahora, incluso de una persona que, que, que no tenga hijos, es muy probable que los elementos motivantes se asocien más a temas como tiempo libre, vacaciones, ¿verdad? de cuántos reconocimientos... Mientras que una persona ya con hijos, hipoteca, deudas y toda la cosa, probablemente el tema de dinerario es un poco más fuerte, ¿verdad? porque tiene algunas, algunos temas ahí. Hay una, un tema ahí, Max, que, que quiero tocarlo, que es materia de clases también para los para estudiantes. Es el tema del núcleo accumbens, ¿verdad? El núcleo accumbens es una parte que está en el cerebro, está en el sistema emocional, y el núcleo accumbens gestiona lo que son las recompensas, o sea, todo lo que son elementos recompensativos. Y el núcleo accumbens básicamente se encarga de las adicciones la recompensa de corto y mediano plazo, no necesariamente de largo plazo. El dinero también se gestiona en el núcleo cumbens. Vean qué interesante. Cuando uno siente, cuando uno ve el comprobante de pago a fin de mes, y usted está que siente, ya me pagaron, por fin, ¿verdad? Viernes a la tarde, le llega, usted está que siente una, una, una relajación, ese es el núcleo cumbens, básicamente liberando neurotransmisores y haciéndote sentir bien. Se asocia incluso a un neurotransmisor que se llama la GABA, que la GABA básicamente lo que hace es generar una sensación de, de tranquilidad. El núcleo cumbens gestiona el, el, el dinero porque el dinero es un elemento recompensativo, que se asocia también al deseo que yo tuve, el trabajo que hice y la recompensa que es el, el dinero mismo. Pero vean qué interesante porque el Cummins también gestiona la droga, o sea, la adicción a las drogas, obviamente con los, las diferencias del caso, pero también tiene una connotación muy fuerte y un uso muy marcado del Cummins porque genera recompensa. Entonces, todo lo que sea el tema de recompensas asociadas al rendimiento laboral y a, a, a, la, a, la, a la remuneración laboral tiene, tiene ese elemento de, de recompensa. Y si logramos nuevamente entender ese elemento de recompensa, cuáles son los factores que, dependiendo de la condición de la persona, motivan o no motivan, va a ser más sencillo identificar si realmente lo que, lo que ocupamos es un aumento de salario o quizás una hora menos de trabajo, ¿verdad? Porque entonces podemos determinar cuál es el elemento que motiva a esa persona. Y, y vean qué complejo, aquí es donde digo yo que a veces el derecho va para allá y la, la, la investigación va para allá. El derecho técnicamente, si uno lo analiza, prohíbe eso. O sea, yo, me prohíbe a mí hacer investigación individualizada en términos de su condición social, racial, étnica, civil, preferencia, lo que sea, ¿verdad? Eso me lo prohíbe el derecho, pero la investigación me está diciendo hágalo para que entienda a la persona de manera individual y pueda más bien generar una estrategia para esa persona de manera individual. Entonces, sí, sí, sí, estamos hablando de, de prácticamente de do, de dos lenguajes diferentes, ¿verdad? Por un lado, recursos humanos que va un poquito más, o, o la investigación de recursos humanos que va más por ese lado, y el derecho que todavía está con prioridad de, de los años 50, ¿verdad? Eh, Juan, ah, qué importante eso, porque sí, tenemos ahí una serie de situaciones, por decirlo así, contrastantes, ¿verdad? Porque estamos con una serie de leyes de cierta época versus... La parte organizacional, que ya está totalmente de ahí, ya ha tenido que adaptarse a los tiempos modernos y cómo llegar a esa parte consensual, que siempre lo he dicho, que en la parte legal versus la parte empresarial ha sido una de las cosas más difíciles, ¿verdad? Cómo concordar en ambos campos para poder llegar a acuerdos comunes desde el punto de vista... Eh, bueno, integral y que se puedan dar importantes estudios porque esto que ustedes se viera, que yo soy de esa línea que yo digo que los estudios que se hacen es para generar conocimiento, pero más conocimiento generar soluciones y aportes y a veces lastimosamente habrá ciertos cuestiones de leyes o situaciones específicas que nos pueden detener y no nos dejarán averiguar ciertos temas y, y eso yo lo puedo entender desde el punto de vista legal pero a veces sí se pierde cierto, cierto enfoque, entonces cuando vemos esto y veo que hoy la realidad mm, eh, organizacional nos ha cambiado mucho en la parte empresarial. Y ya esto vino para quedarse, porque sí soy de esta línea. Dice sí que también que la parte de euro ya la tenemos, es una realidad, no la vamos a discutir. Pero viene un tema muy importante que para mí <coughs> también yo lo veo. Y usted, y usted toma muy bien en cuenta que la parte eh, personas, ahora, ¿cómo esto desde el punto de vista generacional? también es importante porque ahora también nos guiamos con generaciones, ¿verdad? Ahora este tema de los millennials, los centennials, los exenials, los baby women, es, esto ha sido polémico en todos los campos. Yo lo veo porque no se lo veo en la parte de, de administración. Yo, uno que está en un hipósofo y a los colegas, es que los millennials, es que los centennials. Entonces también, ¿cómo esto eh, puede ayudar para comprender esa parte de los grupos generacionales y visualizar qué tipo de estrategias poder hacer con ellos? ¿Eh, Juan. Sí, sí, también igual, ¿verdad? Eh, interesantísimo porque el tema de generaciones, nuevamente, nos, nos remite nuevamente a temas de discriminación, ¿verdad? La generación se mide por edad y la edad es un elemento precisamente de discriminación. Entonces, vamos a lo mismo, ¿verdad? Qué complejo porque qué interesante poder hacer realmente gestión de datos biométricos por incluso generaciones. Es decir, yo tengo personas baby boomers y tengo personas este, eh, generación xj y, y miren es trabajando juntos, no puedo, y bueno, esto ahí me van a entender los que me conocen, Pretender que un bendito taller de cuerdas bajas me va a servir igual para todos. O sea, yo mando a una persona, probablemente generación eh, Y o generación X, y lo mando a un taller de cuerdas bajas con un montón de personas eh, eh, más jóvenes, esa persona se me va a desmotivar. Porque okay. su funcionamiento es diferente, ¿verdad? Nuevamente, la motivación es individual, por eso les decía que el tema de la motivación extrínseca, ese concepto cada día tiene menos validez porque la motivación extrínseca no puede ser generalizada al ser una curva de comportamiento interna. Entonces, eh, el tema de hacer investigación por generaciones, nuevamente, tendría que ser trabajado con, con información confidencial, datos sensibles y trabajados únicamente con esa, con esa idea. La idea de generar investigación y datos, pero nunca para la toma de decisiones, por ejemplo, en cuanto a rendimiento, en cuanto a despidos, en cuanto a, a castigos. ¿verdad? Creo que aquí podemos establecer como una máxima en lo que es recursos humanos, que es que toda la información que yo recabe de este tipo de tecnologías a nivel de recursos humanos no podría nunca ligarla a la toma de decisiones ejecutivas. ¿En qué sentido? Despidos, beneficios, castigos, sanciones. Puedo utilizarla para gestionar estrategias, pero no podría nunca utilizarla como prueba en un proceso judicial. Estando al otro, otro lado, y si me tocara defender a la persona, lo primero que haría es alegar que la prueba es espuria. Y 99.9% seguro que me van a ganar. Sí. Ningún juez en, en el país en este momento, sin una base legal va a aceptar una prueba que pudiese ser abiertamente ilegal, ¿verdad? Entonces, y con justa razón, porque realmente el juez tiene que siempre ir a favor de lo que dice la ley, ¿verdad? so pena incluso de, de cometer el, el delito de prevaricato, ¿verdad? Que es fallar en contra de la ley. Entonces, aceptar una prueba que es tomada a espuria, podría incluso incluir en una penalidad para el juez. Entonces, sí, es, es complejo, porque qué, qué rico y qué interesante sería poder, no, no solo se me ocurre a nivel de, de organización, a nivel de universidad, hacer un estudio por razas, por sexo, por diversidad, por, eh, hasta por tipo de carrera, que fuera, ¿verdad?, de carácter biométrico, pero de mientras que no tengamos esta legalidad clara en el país, este bloque de, de legalidad que defina qué se puede, qué no se puede, cuáles son los elementos, requisitos para poder aplicar esto, es jugárselo. Es wow, sí, bueno, o sea, de hablar podríamos hacerlo toda la tarde, podríamos hacerlo toda la semana, lástima el factor tiempo porque eh. esto queda para, para un tema de que tenemos que abarcarlo totalmente, entonces un poco ya cerrando esta parte del tiempo Don Juan, ¿qué reflexión final le deja usted la audiencia y acá los colegas sobre el tema. Yo diría tres puntos ¿verdad? para, para cerrar, uno hecho <coughs> laboral no contempla la posibilidad de hacer investigación biométrica, ni mucho menos de qué hacer con esos datos. El derecho está muy escueto en Costa Rica en cuanto al tema de biométrica. Creo que salvo la ley de investigación biomédica, realmente habla de investigación biomédica, pero no biométrica como tal. Pues estamos actuando en un limbo. Y a falta de legislación en derecho laboral, indubio, prooperario, tenganlo por seguro que desde el punto de vista empresarial la razón la va a llevar el empleado entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de estas tecnologías para cualquier tema consentimiento razonado es lo único que en este momento podemos hacer un consentimiento razonado que implica que la persona se sentó, se le explicó, firmó voluntariamente y ojalá con un representante legal para que, para que se haga no lo incorporemos todavía en contratos, me parece que todavía no creo que esa parte todavía no. Segundo punto a nivel de, de datos ¿verdad? claramente se, serían considerados como datos sensibles, lo cual implicaría que tienen un almacenamiento máximo de cinco años según la ley de datos protección de datos, son datos que sí invaden la esfera de privacidad lo cual implica que tenemos que protegernos en cuanto a ese consentimiento razonado y siempre con la salvedad de que eventualmente alguien por joder, solo por joder y por, por, por hacer el daño, podría demandarnos por el uso indebido de esos datos y tercero de que no le tengamos miedo, a pesar de todo eso, o sea, esto va a pasar, ya está pasando, ¿verdad? Ya, como les decía, hablar de, la, de, de leer la mente no es descabellado, no es ciencia ficción. En unos años vamos a ver que va a proliferar más y el derecho nuevamente, ahí sí lo veo a mis profesores, va a tener que venir a arreglar el problema, ¿verdad? Va a tener que venir, entonces, ahora sí, ya se está esta cuestión, ¿verdad? Eh, hay poca investigación en neuroderecho, es una rama interesantísima, Oh, Max, estoy, estoy terminando una, una maestría en, en Derecho y de hecho estoy trabajando la tesis en, en Derecho Neuro, en biométricas y Derecho Neural, espero el otro año ya incluso publicar algo de respecto a eso, pero como les digo, estamos en Pañales todavía y creo que es una, un área interesantísima, y bueno, a, los, a los que nos escuchan de Recursos Humanos, pues interesantísima para investigación en Recursos Humanos, ¿verdad? Neuroperfiles, más constelares eh, neurales a nivel de empresas, neuromotivación, neuroliderazgo aplicado, ¿verdad?, todo lo que es el tema, por ejemplo, de, de, de, de motivación individualizada, por características neuro, ¿verdad? Entonces, ahí queda abierta la, la invitación, pues nada, pues a, a entrarle a pesar de que de momentos pareciera ser un poco complejo. Eh, bueno, bueno, es eh, que la hace uno bueno. ya cerrar esta parte porque hay mucho por hacer. Pero muy bien, esta reflexión final a la audiencia, el tema de mucha importancia y a los colegas que acá nos acompañan de la maestría en Recursos Humanos en la Universidad Nacional, de verdad, muchas gracias por engalanar nuestro espacio. Igual, don Juan, a usted también muchas gracias. Y que hey, esto va a ser, de nuevo, ahí... La segunda Ay. hora de varias, de varias que pueden haber <risa> en diferentes temas, y nos sentimos encalanados mm. de haber este, de compartido hoy una vez más un tema de gran importancia. Y nos veremos en una siguiente semana hablando de grandes momentos de negocios. De verdad que muy, muy, muy agradecido, Juan, y a los, a los estudiantes de la maestría. De verdad, de corazón, gracias por estar hoy con nosotros. Más bien, más bien, más yo quiero pedirles a los estudiantes que pueda y que quiera encender la cámara para que puedan salir a, en la televisión digital y también puedan salir a través del Facebook y para que, sí. eh, ¿verdad? Porque yo creo que de, también queremos exactamente saludarlos, aparte de, de Cartago Medios, eh, de, realmente estábamos eh, muy encantados de tener la audiencia tan cerca, así que hoy en día presencialmente pues no vamos a poder estar en un estudio, pero podemos aprovechar la virtualidad precisamente para eso y ahí están, eh, de verdad que muchas gracias por acompañarnos eh, el día de hoy a los eh, estudiantes de la Universidad Nacional son eh, profesionales también eh, un enorme abrazo a, para todos si quieren comentar algo, adelante no, muchas gracias por el espacio estuvo muy bueno a, a mi parecer son temas eh, de vanguardia en este momento verdad y, y es parte de lo que se está viviendo hoy en día y, y, y hacia dónde nos dirigimos también, es, es, es lo que me parece y, y parte del avance, ¿verdad? Parte de la evolución y el avance que se está viviendo en materia eh, motivacional, eh, laboral, social, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Y gracias al profesor, sí, que nos está actualizando constantemente. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien, don Jonathan, muchas gracias por sus palabras. Sí, está invitado acá en nuestro espacio también. Muchas gracias, igualmente ustedes. Muy bien. Bueno, yo creo que nadie más quiere hablar, pero ahí está para la foto, ¿verdad, don, don Juan? Ahí vamos a estar entonces. Eh, bendiciones a a todos y a cada uno, ¿verdad? Que tengan un excelente fin de semana. Eh, don Juan, muchísimas gracias nuevamente. Es la segunda, pero seguimos, ¿verdad? No nos queda aquí, seguimos. Eh, gracias de verdad por aceptar nuestra invitación para estar aquí en nuestro medio Cartago Medios TV y a través de el Facebook vamos a tener la grabación en el Facebook y también vamos a subirlo al YouTube de Cartago Medios en nuestra página oficial cartagomedios.com en la sección de Café Empresarial. Allí va a estar también el programa. Don Max, usted despide. Nos despedimos. Muchas gracias a todos los colegas acá presentes que de verdad les reiteramos la invitación al programa, que si tienen algún tema de especialidad están cordialmente invitados a en empresarial. Ahí no. Juan les pasará el contacto con todo gusto. Y don Juan, nos sentimos enganados Y a toda nuestra audiencia, gracias de todo corazón. Hoy hicimos algo diferente, bonito y un tema de mucho, mucho, mucho interés que queda abierta la discusión para lo que está por venir. Y a todos, abrazos fraternos. Y nos veremos en otro momento de negocios. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien.